Ya nos estamos conectando. ¿Es eso el final de Bitcoin? ¿Vamos ahorita ya mucho más para abajo? ¿O simplemente era como el último, la última sacudida antes de subir a 100.000? Sobre eso voy a hablar en este video. Estoy actualmente ya en Bogotá. Ya ves que ya no estoy en Medellín, por favor. Um, ponme aquí en los comentarios si me ves bien, si me escuchas bien, si tú ves bien la pantalla y dime de dónde estás conectado para yo saber... ¿Hasta dónde llegan estas transmisiones? Ok, voy a entrar inmediatamente al contenido porque yo sé que quieres saber qué está pasando. Ok, empezamos en el chart de cuatro horas. Estás viendo aquí que Bitcoin rompió hasta abajo. Vemos aquí una bajada de 17%. 17% y mucha gente dice, no, ¿sabes qué? Ya se acabó eso. Ya se acabó. Y ya vamos a entrar en el mercado bajista. Yo no creo eso y te lo voy a decir exactamente por qué. Mira, aquí estás viendo que exactamente paramos aquí en una caja de mucho soporte, donde por cierto no hay mucho volumen aquí, pero sí, aún así... Paramos. Bueno, aquí ves que sí había volumen. Y aquí ves, es una zona de mucho, mucho, mucho, um, bueno, mucho movimiento, mucho volumen. Entonces, aquí por lo pronto hemos parado. Estás viendo que el punto de control actualmente está aquí en 46.000. Ok. ¿Qué pienso yo que va a pasar? Yo no creo que vamos a bajar más. No creo. No es imposible, pero yo personalmente no creo que eso va a pasar. Y te voy a decir ahorita por qué. Te lo voy a mostrar con una, otra gráfica. Y si entramos aquí, por ejemplo, en, los, um, en las gráficas, aquí ves el stocástico El stocástico aquí se volvió positivo, ¿sí? Y estamos subiendo. Aquí, no, hombre, estabas en, en menos 15. Realmente no puede estar menos, pero bueno. Um, Aquí, el eh, RSI también en 4 horas totalmente, totalmente sobrevendido. Estaba en 21 y ya está subiendo. Sí, el ADX, el ADX, estás viendo que ha bajado la fuerza bajista, ¿sí? Y subió ya esta línea verde que dice que mmm, parece de que vamos a tener un cambio en la tendencia. Y el MACD... También la, la tendencia bajista pierde momento, pierde momento y estás viendo que se está cruzando, ¿sí? Para arriba, que dice los precios ya pueden otra vez subir. Entonces, yo creo que vamos a tener precios más altos, por lo menos en las próximas horas, ¿ok? Ahora, mmm, vamos a cambiarnos al chart de una hora y miramos cómo se ve el asunto allá. En el chat de una hora, estamos aquí en los EMA Ribbons, sí, testeando, rechazo, otra vez, ahorita, rechazo, hay un buen volumen aquí. Yo creo que puede ser, puede ser que ahorita, como hemos encontrado soporte a dos veces en esta caja, oh, bueno, uno, dos, tres, la cuarta vez, en el chat de una hora, vamos a dar la vuelta y llegamos por lo menos aquí a los 47.500, que a su vez sería muy, muy importante, porque si vemos el chat diario, Mira el chat diario, tú estás viendo, para que no se vuelven, no se voltean negativos, como ya está empezando, necesitamos por lo menos subir hasta $46,500, $46,500, mejor sería $47,500, ¿sí? Y eso es lo que Bitcoin tiene que hacer si no lo logra hacer no lo logra hacer si sí, efectivamente podemos ver precios más bajos ok ahora mira la dominancia de bitcoin la dominancia de bitcoin ha bajado otra vez ha bajado otra vez un poco aquí estás viendo que salió como de este arco pero que no quiere decir nada porque este arco también tú lo puedes ajustar así así no hay ningún problema si ¿Sí? tú sabes que en el trading pues hay que estar siempre también un poco flexible y lo podemos hacerlo así fácilmente entonces hay que hay que ver bien esta dominancia si sigue rompiendo así hasta abajo puede ser que vemos otra temporada de altcoins ok ahora te digo por qué yo no pienso que vamos a ver precios más bajos mira aquí yo te he dicho que este análisis que yo he hecho de unas um, bueno unos arcos si ¿sí? es una nueva um, técnica de Análisis técnico que yo estoy um, aprendiendo, para empezar, estás viendo aquí, el Hash Ribbon sí, se vuelve de manera positiva. Y cada vez cuando hemos visto que el Hash Ribbon nos da la señal de compra, ¿sí? hemos visto después precios subiendo, precios subiendo. Precios subiendo. No quiere decir que inmediatamente los precios suben. Es más, aquí ves también había un pequeño retroceso y aquí vemos que el precio subió, bajó un poco, pero yo creo que aquí vamos a subir, ¿sí? Es decir, que yo no creo, tal vez vamos a tener, sí, una pequeña, un pequeño retroceso aquí, eh, la volatilidad, como sabes, ya sube, baja, sube, baja, sube, baja. Un poco, ¿no? Pero así de que vamos a significativamente bajar más de lo que hemos bajado, yo lo dudo mucho, ¿sí? Y este análisis aquí es, es algo que mm, me, me, me dice que eso es así. Y aparte de eso, mira, aquí tenemos el, la media móvil exponencial de 21 semanas, ¿sí? Y mientras estamos por encima de ella... Todo va bien. Aquí la hemos testeado una vez, dos veces. Ahorita estamos por debajo de ella, pero no hemos cerrado. Necesitamos un cierre. Aquí ves bien que no hemos cerrado. Ya, pues, por, por, ya luego pasamos eh, en la próxima semana. Pero yo creo que mientras no cerramos por debajo o por lo menos en la próxima semana ya tenemos chance otra vez de subir aquí entonces eso es algo que yo miro si sí, si sí, sí salimos aquí puede ser que hay otra otra bajada esos son los niveles que hay que mirar ok bueno eso fue todo acuérdate que aquí abajo en la descripción y en el comentario um, fijado ves uh, esta página y tienes una guía Um, gratuita de criptomonedas donde puedes aprender muchas cosas, es totalmente gratis solamente descárgala y también aquí tiene todas las ofertas, todos los bonos que te pagan en los diferentes um, exchanges he hecho una pequeña compilación en Bybit, por ejemplo, te pagan 1600 después de un depósito inicial en um, Swissbox te pagan cien, hasta 100 euros uh, en Crypto.com te pagan 25 Dólares eh, aquí te pagan, creo, o te dan un descuento de 10%, no sé ahorita exactamente. Bueno, espero que te gustó eso. Y no lo quiero hacer el video muy largo, un corto resumen. Eh, hemos hemos um, tenido un rebote en una zona con bastante uh, volumen. Yo no creo que vamos a bajar más. Um, obviamente ayer había dos bajadas, ¿sí? una y la otra, Um, eso me huele mucho a una trampa de osos, ¿sí? Porque um, primero bajamos, ok, hicieron una trampa de, de, de toros, ¿sí? Ah, ahorita todo sube, todo sube, ya, ya, ya pasó la bajada, pum, y todos abren longs. ¿Sí? Ah, me he olvidado también um, enseñarte aquí el chart alert ¿sí? um, ahorita más o menos igual ¿sí? está 0.98 un poco más shorts que un poco um, gelongs yo creo que eso va a ser ahorita una trampa de osos todo abren shorts y ahí estás viendo aquí te cobran uh, los founding rates están en, en, en los exchanges más grandes negativos nada más está en Binance y en Huobi positivos y el miedo el miedo entró al mercado 27% y aquí el Open Interest de volumen obviamente bajó entonces ya en este momento no se está negociando mucho y mira el miedo el miedo está en el mercado, quiere decir que nadie se arriesga ahorita en este momento y lo que te quería decir, enseñar aquí, es que, mira, estás viendo aquí que están siguiendo sacando, sacando, sacando, sacando bitcoins de los exchanges. La gente compra, los retiran, compra, los retiran, compra, los retiran y no creo que, que lo hacen porque piensan que el precio va a bajar. Entonces, sí podemos tener a corto plazo una, un pequeño retroceso, sí, pero que... ¿Terminó el, el, el, el bull market, el final de, de esta tendencia, de este mercado alcista, No, para nada. Eh, ponme tu comentario, dime tú qué tú opinas. ¿Opinas tú que sí, igual como yo pienso, vamos para arriba, está todavía intacto, el camino de los 100 mil, 150 mil? ¿O oh, tú crees? No, ¿sabes qué, Ronnie? Yo creo que ya vamos más para abajo, ya entramos en un, en un bear market, en un mercado bajista. Me interesa mucho saber tu opinión déjame tu like, comparte este video en redes sociales con tus amigos para ayudar aquí al canal, entonces nos vemos más tarde en uno de mis próximos videos, cuídate, pasa un buen bonito día y cuidado, yo ahorita no haría trading, uh, si, si no estás en una posición, mejor espérate hasta que te